Buenas tardes, no sé si me estáis escuchando porque no, no, no nos ha sonado la música. <ríe> Así que ahora, ahora, ahora me decís por el chat cuando, cuando llegue de la latencia y tal. Yo supongo que, que estará funcionando el tema, pero no sé por qué no ha sonado la música. Bueno, bueno da igual. Pero ya sabes, sabe, Ramón, que cuando eso suele decir que yo puedo cantar... <ríe> sí, sí, sí, vale, sí, sí que nos escuchan, nos dicen que sí. Vale, genial, Bien. pues bienvenido a este directo, hoy no tenemos express hemos cambiado el orden, porque Oscar está dos b con, con pico pico lo sacaremos en tal que esté ya sea mañana o cuando sea eh, y así que hoy vamos a hacer directo de requisitio en VR que llega este jueves a, en acceso anticipado a la tienda de, de Steam y vamos a entrar con el juego directamente porque Venga. tiene muchas cosas y si no, nos, si no, se nos hace un directo aquí muy largo, ya veréis Venga. A ver si conseguimos hacerlo de menos de una hora, de 45 minutos. Vale, pues estamos ya viendo a Gaby en lo que sería ¿Ves? la sala o el menú del juego, ¿no? Digamos, ¿no? Esto sería como el, el lobby, la sala. ¿eh? Aquí podríamos escoger nuestro personaje, que ya veis lo raros que pueden llegar a ser. Hombre, mujer, máscara. ¿eh? Mira, uno con una tetera en la cabeza. Pero bueno, como el juego es en primera persona, tampoco nos va a importar mucho Cuando bueno, para a personaje Para el multijugador que tiene cooperativo el, también. Eso voy a decir yo En el caso del cooperativo sí que importará Pero como ahora estoy yo solo, el juego no sale hasta los jueves Pues vamos a jugar la campaña para un eh, jugador Ahora mismo el juego que saldrá en acceso anticipado Tiene un modo Horda Que no vamos a jugar porque os podéis imaginar lo que es Con dos escenarios y una, un modo campaña, una historia para un jugador. Y luego también se puede jugar ya al multijugador. Vamos a empezar con el modo historia para un jugador en el mapa de la estación de servicio de la gasolinera Bueno, este juego... Lo de que, zombies. Es lo que iba a decir, que lo principal de este juego son las mecánicas de crafteo. Ahora... Ahora les enseñaré cómo se crean esas herramientas con las que vamos a enfrentarnos a, a los zombies. Básicamente todo se hace con cinta americana, pegando unas cosas con otras. ¿Tiene subtítulo o algo que estoy escuchando que te hablan en inglés? Están hablándome en inglés... Por eso estoy yo calladito y de momento no tiene subtítulos, creo que sí tendrá, pero ahora mismo no. Ya sabéis que para los directos yo los suelo desactivar porque ya bastantes cosas hay en pantalla, una tostada para recuperar salud. Bueno, ¿eh? Inventario tipo Working Dead, Sign and Signers. No Inventario tienes... pues que ya se ha convertido en un estándar. No tienes ¿Eh? cuerpo completo, solo vemos las manos, ¿no? Las manitas con una PDA, en, eh, aparte de ir al menú, lo que tenemos son los objetivos. Tenemos ¿Qué? que hacer todas estas cosas. Pues sí que tiene cosas, ¿eh? Encontrar, sí, sí, encontrar una batería para el autobús, cargarla, colocarla, encontrar una rueda, el compresor para hincharla, eh, encontrar una garrafa de aceite, gasolina o diésel. Tenemos un montón de cositas y ahí ya nos empiezan a atacar los, los zombies. De momento, aquí empezamos sin armas. Así que voy con un simple martillo. A ver si consigo encontrar más enseguida. ¿Qué tal? ¿Qué tal bueno, la sensación? Pues, comparando con Shine and Signers, por ejemplo. A ver, comparando con Shine and Signers va a salir perdiendo. Pero no está mal, quiere decir, hay colisiones, hay colisiones, a ver, uh -huh. martillo, <risa> ¿qué más podemos hacer? Vamos a ver si me voy a un sitio tranquilo, Aquí hay un zombie bien grande que suele abalanzarse contra mí, y no quiero, creo que ya me he visto, no, vamos a ver, voy a intentar a ver si encuentro la batería del coche, uh -huh y no está, mira, una palanca ¿eh? como la de Gordon Freeman vamos a dejarla aquí, tenemos un inventario podemos dejar el inventario aquí, o también por el hombro o meterlo en la mochila ¿eh? mira, pero lo que he encontrado, la batería no, pero sí que he encontrado el neumático vamos a coger el neumático Hostia, ¡Adiós! Ese... <risa> Uy. ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre! y lo vamos a llevar al autobús y ahora me lo cargaré, si puedo la colocamos y me voy voy a coger un mazo las armas los objetos tienen peso con lo cual este es necesario cogerlo con dos manos Dios. Uf. Uf. Te hace que duro Toma, ese. le oh remetado la cabeza! <risa> Toma sin cabeza y toma sin cabeza. La armas... ¿vale? Tiene ahí como el desgaste, ¿no? O, o algo así, ¿no? El... Sí, las armas se desgastan y cuando se... Pues llegan a su fin de ciclo de vida, se convierten en chatarra que, puedes, que puede ser utilizable para, para fabricar otras, otras cosas, ¿eh? Eso está bien. Vale, ahí hay un esquina un poco escondido. Pues toma. Hay, hay una pregunta... Bueno, un comentario, pero que, que, que lo convierto en pregunta que dice que en la demo hace unos meses la escala les parecía medio gigante. ¿Tú cómo ves la escala aquí? Pues yo creo que la veo bien. He estado jugando hora y media antes de empezar el directo y yo creo que me veo a una escala adecuada con respecto a los coches edificios. Los zombies sí que son un poco grandes, o son sea, un poco largos o altos. Pero bueno, pues no sé. Como esto viene de una mutación, pues a lo mejor han el pegado el estilón. Eh, no sé. Vamos a dejar el martillito aquí. El escenario, aunque sea campaña, pero es así como cerrado, ¿no? Que no o sea, no es el Sí, los juego escenarios claro. son cerrados. Los escenarios son cerrados. Vamos a coger esta palanca. ¡Muere ¡Ah, otro grande! Claro, claro. No me puedo ir bien. Lo que no quiero es cargarme la mesa, el ordenador, que no nos pase como la última vez. ¿Qué tal te va de, de rendimiento? De rendimiento va bastante bien, yo no le encuentro problemas, tirones, sí que tarda un poquito en cargar. Mira, aquí tenemos un fallo, ahí competido, pero bueno. Mira, aquí tenemos el compresor, aquí tenemos el autobús. Vamos a llevarlo. Yo ahora el juego lo estoy viendo un poco turbio, como, como por falta de resolución, creo que es por el directo, porque yo antes lo jugaba perfectamente, no sé cómo lo estoy viendo. Sí, no, vamos. te he lo de la velocidad, porque ha hecho una... Bueno, que, que, que, que perdí algún frame ahí. A ver, a ver, que esto hay que colocarlo aquí. Y hay que colocarlo aquí. Ahora. ¿Vale? Si ahora lo activara, se, empezaría, se empezará a llenar la rueda de aire, pero genera ruido, hace ruido, y van a venir un montón de zombies. Así que como todavía no tengo el resto de... ni la no. batería ni nada, no, no lo voy a hacer. ¿Eh? Me lo estás imaginando. Lo que, lo sí, que no sí, sé, no. que me imagino que sí, es que, que esto mismo que estamos haciendo ahora, lo podrías hacer en cooperativo con otras personas. Eso es, que uno vaya por la batería, otro que vaya por el gasoil, otro que vaya por el aceite. Y como dices, ¿Vale? en el momento te sacan dos mapas de campaña, pero sí que cuando dicen que va a estar varios meses en acceso anticipado y luego la idea es que lleguen más, más escenarios. Una de las cosas que tiene este juego es estos bancos de trabajo para crear herramientas, trampas, bombas. Pues echamos aquí distintos materiales. Plásticos, metal, madera pues ¿Madera? Uno de madera Algo de electrónica, que no sé si tengo darlo. Creo que no tengo nada de electrónica Entonces con esto crearíamos Una trampa ¿eh? Que podríamos colocar vale De momento lo voy a dejar por aquí Esto no forma parte de esta misión Aquí sé que está lo de cargar la batería Y lo que tengo que encontrar es la batería del coche A ver en qué coche está yo creo que cambia porque he jugado varias partidas y no la he encontrado en el mismo coche. Hombre, eso está bien. Vale. Que, es, que tenga un poco pues de. Ojo, ojo. <risa> de, al, es de la eternidad. Vamos a ver. Pues eso es lo que creo. A ver, qué coches me falta de buscar. Nada. ¿Está tampoco he mirado, ¿no? A ver, el taxi. Ahí está. Ahí está la batería. Y ahora lo que tengo que hacer es cargarla. Os podéis imaginar qué va a pasar cuando empiece a cargarla. En genera ruido y va a traer zombies. A Vamos a cargarla. Que el generador estaba, estaba, estaba. Estaba en qué habitación? En esta otra. Aquí. La ponemos aquí. y cargándose 1% 2% y me avisan que zombies llegando... Hombre, está bien el tema un de, que, de que ocurra esto para que te dé tiempo a preparar las trampas y demás. ¿Eh? ¿Los, ¿Los desmembras o bien? Pregunto. Les puedes, les puedes cortar brazos, piernas y cabeza eso es lo que estaba intentando. Pero realmente, a veces es un poco. confuso. Supongo que las armas de fuego están más escasas, ¿no? Aquí es más. O sea, armas de cuerpo a cuerpo. Hay armas de fuego, pistolas de clavos, pero de momento yo aquí no he encontrado ninguna. Y las armas de fuego sí que se recargan manualmente, hay que amartillarlas. Vamos a ver. Por ahí viene el más. Por ahí viene otro. Ya se quito la cabeza. Vamos, no, que no, no es un pero, juego de oleada en sí, pero como está así encerrado en una zona, digamos que va activando como. Sí, es, sí, es mitad pequeñas misiones, mitad oleadas. En el fondo. Todos los juegos son juegos de oleadas, ¿no? Hace un escenario, hay unos un enemigos. Pregunta, ¿este juego tiene historia? Lo que estamos jugando ahora mismo es el modo historia, que lo que lleva el acceso anticipado son dos escenarios. Y ellos lo que dicen, en, por ejemplo, la ficha Steam dice, el otoño no siempre fue así. Puede que aún tengas un mínimo atisbo de esperanza para de poder salvarlo y encontrar una cura. ¿Puedes...? Es. Ah, Se supone que hay una historia. Es. Se supone que la versión completa del juego. Es... Hay, una historia, hay una historia que me la he saltado al principio, que te la cuentan tipo cómics. Ha llegado una niebla, ha infectado a la población, han surgido estos zombies. Y sí, tienes que. Bueno, estás en un grupo de supervivientes que quieren encontrar pues una, una cura. Así que sí, un argumento. No es solo matar por matar. Lo que quiero yo ahora es. Bueno, si consigo que no me ataquen, creo que la batería se habrá cargado. Y eso, y aunque estés aquí, pues ya tienes la misión de cargar la batería. Eh, vale, conseguir resto de piezas es. que te ponía la batería, la batería ya se ha cargado pues vamos al autobús le faltaría hinchar el neumático encontrar la garrafa de aceite un, eh, una garrafa vacía para el, para el asoil y llenarla del asoil y llevarlo al autobús vamos a colocar la batería Vale. También la batería hace ruido. Yo creo que como todo esto jugando en cooperativo, pues, molará más, claro. Y a ver si encuentro un rinconcito tranquilo para explicaros otra cosa. Que es cómo crear objetos. Mira. Puedo colocar... Uy, Vaya por Dios. Bueno, hay que, hay, que, hay, que, hay que pegar objetos, pero me he puesto nervioso con los puñeteros zombies. ¡Ah! A ver, ya no sé si estoy mirando frente a la pantalla o me he dado la vuelta o me he girado. Da igual, tú, tú sigues. Eh, yo sigo, sigo, pero necesito un arma. Aquí salen Vamos como unos puntos azules donde puedes pegarle, digamos, los objetos, ¿no? Eso es. Puedes pegar en los objetos, pero en luego este tienes caso. que darle con, con cinta de esto como aislante ¿o? y luego tienes que darle con cinta americana. Si tienes que sí, a ver si consigo que americana. me dejen un poco tranquilo, yo os, os lo enseño porque al principio se quedan pues ahí, si no, os ahí os como flotando. Siguiente... Sí. Pues si no, os enseño la ¿Sanado? siguiente de misión. ¿eh? Sigue, sigue, cambiamos ahora en breve. Mira, vamos a ver, mira aquí, uno, esto, ahí donde tengo la cinta, aquí no, la cinta está más abajo, ¿Dónde está, no está aquí. Ahí. Cojo la cinta americana y me hecho un arma completamente absurda, <risa> probablemente inútil. ¿Quién sabe? <risa> ¿Eh? Y esto lo puedes hacer casi con cualquier objeto del escenario. Y esta, por ejemplo, es un poco absurda, este arma, pero, pero hay otra que es una tostadora a la que le puedes meter... Eh, cuchillos y tenedores y entonces les disparas eso contra los zombies, eso en la otra misión Sí, en, en el trailer casa. se veía una pelota con cuchillos pegados también, que la tiraba sí. <ríe> un poco absurdo también no. Bueno hay una cosa que no me termina de gustar que es que si cuando leen los armarios se ven los objetos pequeñitos y no sabes lo que son hasta que los coges en mm. este caso un ladrillo, perdón, un ladrillazo esto no sé lo que es y hasta que no lo cojo no veo que es madera Ya, ya, entiendo la verdad es que el martillo ese que lleva en la caña. Este es poderoso, sí. Espero que me dure un rato. Vamos a ver. Otro que viene por ahí. Pues sí, puedes hacer MacGyver, como dice. <ríe> <echar>. <ríe> te inventas ahí cualquier movida. A ver, te quiero encontrar... El diésel y el aceite. Dejarme vivir. Pesaos. <ríe> luego sí. aparte del modo horda también tiene el modo pvp jugador contra jugador oh, oh, oh, oh, este es nuevo este es nuevo este es nuevo este es más feo yes. cómo la vida la tenía en la pda o cómo iba eh, la vida la tengo en la pda y, me, y tengo una calavera que me queda poca vida ¿Hay comida o como te cura? Sí, hay, comi hay comida. Vamos a ver si consigo coger la comida. A ver, tenía una tostada yo por aquí, ¿no? Sí. Venga, venga, venga, venga, venga. venga. 25 de salud. <risa> ah. ¡Fuera! ¡Uy, que no he <risa> ¿Dónde, está, ¿Dónde está mi arma? ¡Ay, ay, que lo he perdido! Yo no me fío. Cuando se quedan sin cabeza ya me más. Vale, momento de tranquilidad A ver, eh, garrafa, garrafa de aceite Creo que está en esta tienda que no he entrado es pues un poco Resident Evil 2, ¿no? Gasolin gasolinera tienda. Vale Vale, ahí veo garrafa de algo la Garrafa de aceite Venga Te, te ha llegado a pasar de motor. Te ha llegado a pasar un escenario Entero Sí, este me lo llegó a pasar, sí ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues unos 45 minutos o así Vale, vamos a repasar las misiones que tengo Vale, lo de la batería está Cambiar la rueda del autobús, me falta hincharla Que quiero dejar para lo último Y me queda encontrar la garrafa de aceite Y llenarla de aceite Vamos a encontrar una garrafa de aceite De aceite no, pero de gasolina pues De gasolina te iba a decir porque... Eso, de gasolina, que el aceite ya lo he encontrado la batería ya se ha cargado. Pues yo creo que esta tienda la explorado un poco. La dejo para lo último. Y aquí estará lo que necesito, digo yo. ¡Ay, se le ha roto! Se me ha roto el arma. <risa> ¡Cuchillo! ¿Puedes clavarle no, en la cabeza como, como el señor Sener? No, no, no, no. No, yo os digo, en ese sentido... Mira, una barrita de pan me vendrá bien para la vida... Si consigo cogerla... Eh, es la colisión... No te deja sacarla... Bueno, oye... Tiene colisiones... Hostia, vaya, vaya bocata... Vaya bocata que vamos... Me ha recuperado la mitad de la vida... hombre ¡Oh, un hacha hay aquí! ¡Uy, qué bien me va a venir! La verdad es que, hombre, que eso que si se vea pequeño... La verdad es que no, no sé, un poco raro, ¿eh? Sí, no, a mí no me gusta nada... Vas aquí a este armario... Que, por ejemplo, y sobre todo oscuro, también por, por... Lo abres... Por... Por la inmersión de la realidad virtual, o sea, no Eso. tiene mucho sentido, ¿ves, ¿no? ¿ves aquí, ves aquí un cuchillito pequeño y de repente lo coges y se convierte en grande. Aquí ves una botella de leche pequeña y de repente cuando la coges se convierte en grande. Pues no me gusta. Sí, no, no, coincido no, contigo No me gusta. No me gusta nada. Vamos a ver. Aquí hay un baño, un desatascador. No he un pis. <risa> no, no, que me censura. Aquí, ¿tú? Eh, pa, pa, pa, pa, pa. A ver, oye, dejad de venir, que no me dejáis explorar tranquilo. ¿Quieres que veamos el otro mapa sí. o qué? Son, Venga, vamos a, 21. El otro mapa. vamos a ver. Vamos a ver, voy al menú. Una, una, antes, de, antes de que te vayas, ¿puedes agarrarlo? Dime, o... dime, dime. Vamos el a por la espera, que, sí. que cierre el menú, que si no, no vamos a llegar. ¿O darles puñetazos? No, no los, no los puedes. A ver, a ver, empujarles. Sí, empujarles, sí, sí. sí. Bueno, está bien eso. Mm. Sé... ¿Otra, vez? ¿Otra vez? Sí. Bueno, no, funciona, no funcionan muy bien las colisiones de.. Pero realmente poder sí que, sí que puedes, ¿eh? No funciona del todo fino, pero poder puedes. Bueno, está bien para bueno. si te, se te pegan ahí y no llevas arma. Venga, vamos a ir al menú. Menú, menú. Al lobby. Eh, venga, al lobby. Yes. Uy. Si te dice sí, justo eso. Otro... Sí, sí. Pon, pon el otro que veamos el, otro, el cambio. El otro, el otro y el lo que decíamos, que gráficamente, por lo menos aquí en lobby, se ve bien. O si quieres enseñar ahora la mecánica claro. de, de construir también mira, un más. A, a, a ver, mira, aquí tenemos: cuando aprietas Pero... el botón A, le salen dos puntos azules a no los objetos que puedes unir. ¿Vale? En este caso, puedo unir una lata con un cuchillo. Lo dejas. Y lo dejo bien. A ver, si sí, sí, cuando lo hago, lo hago, a ver, así como es, a ver, joder, en el tutorial me costó, se ponen, se ponen los círculos de color verde, y en teoría, bueno, antes lo he hecho delante del juego, de aquí, no voy a ser capaz. A ver, es que esa lata a lo mejor tiene el truco, Porque oh, se, oh, primero oh. Se, pone, se pone azul y luego te pone verde, ¿no? Se pone azul para, para señalarte como ahora sí, Ah, vale. vale. Es que a lo mejor no voy a pegarla cinta, como lo estaba haciendo. Lo mejor, tira, y, ahora, y ahora coges la cinta americana que la tienes en la cintura, las vueltitas y has convertido pues un cuchillo en una forra. ¿Eh? ¿Qué es eso? Bueno, ah, ha salido una, al romper el plato me ha salido pues eh, cerámica, o sea un material a ver, en cuanto a mecánica moderna, Gaby, no está mal, ¿no? O sea, es que, ¿no? No, no está mal, ¿eh? Amigo. o sea, gráficamente... Bueno, mecánica moderna, es entre mola. Comillas. O sea, mecánica de VR. Mecánica VR pues tiene colisiones, movimiento libre, giro suave, giro por tramos, eh, puedes jugar sentado, de pie, no está, no está mal. No está, no está mal. Vamos a cambiar el mapa, vamos a la cabaña. ¿Veis otro escenario? Es decir, no llega a la, Es un, un poco de Walking Dead, eh, santos y pecadores, con cooperativo, con modo campaña, con... Mira, modo aquí, pa, pa, pa, pa, pa. no aquí... No o sea, que veamos un poco más. Vale, o sea, cómic. como decías? ¿ves? Hay que encontrar una cura. Como, como el juego de Transformer, que debería ser cómic también. Te cuentan una historia. Pues, bueno... Mmm, llega, pues eh, no lo sé, sea, yo ahora mismo si tuviera que poner una nota rápida después de haber jugado solo dos horas lógicamente no le pondríamos un sobresaliente está en acceso anticipado pero desde la primera demo que yo jugué a, a ahora, ha mejorado muchísimo ahí me llama la atención también por el cooperativo o sea no, no es un survival en sí por que vas por un mapa grande y tal es más, por lo que vemos, zonas más cerradas pero lo que tenga misiones y tal, yo creo que pues es divertido de hecho Survive tenía también misiones así más cerradas a ver si, a ver si se calla esta bueno. aquí por ejemplo tenemos que abrir una, un granero que hay a las afueras está cerrado con llave, eléctrica, alguna zona eléctrica, lo cual hay punto la batería, hay que construir trampas y bombas, hay que hacer barricadas en las banderas, comer, comer y sobrevivir a tres. Sí, es comer, pues coges un trozo pizza, te lo comes, si aquí hubiera, y misión cumplida. Es un poco tutorial. Bueno, eh. supongo que la historia que te van contando tendrá sentido y, y bueno, aunque se reduzca un poco a esa soleada. Vamos. Por ejemplo, aquí en esta ventana, ¿eh? tengo que poner tablones y clavarlos. Para eso necesito madera. ¿Cómo, encuent ¿Cómo busco madera? Reventando pues una sencillo, silla. Como por ejemplo, Oye, espera, Gaby, reventando Gaby. muebles. Dime. Se ha puesto la imagen negra. Ahora, ahora debemos vemos. Ha vale, no, negras, ya, ya, ya ha vuelto, ha vuelto solo. No. O sea, que pues, revienta, revienta las cosas. ¿no? Somos... ¿cómo, en cómo, encontramo ¿Cómo encontramos madera? Pues reventando muebles de madera. Por ejemplo. <ríe> Vamos a, la, vamos a la ventana, se convierte en un tablón, lo clavamos. ¿Eh? Y hay que poner otros tres o cuatro más para que no entren por ahí los zombies. ¿Eh? Voy a poner un poquito la casa para que la veáis. Ahí hay un zombie. ¿Ya? Por ejemplo, ah, ya me hay un brazo. Otro. Otro brazo. Ah, y la pierna también. Sí, sí, sí. La pierna También Con la pierna ya lo he matado entero A la pierna, a la, pierna. ¡Oh! A la pierna, Este seguiría vivo supongo Efectivamente Este sigue vivo vale. No puedes coger el sillón ¿Verdad? El sillón El sillón tiene colisión Pero no lo puedo mover no, es La vida real Podrías lanzarlo, vais a ir al piso de arriba para que veáis Oye, alguna persona. grande la, la casita fuera Buena, buena la hacha Sí, si, sí, mientras me dure, mira, mira, mira Sale ahí del biombo uno <risa> Bueno, me voy, me voy, me voy, me voy ¿Tu personaje salta? o corre más o eh, salta, salta, se agacha eh, saltar saltar, creo que no saltar, saltar tú agacharse <risas> sí Mira lo que me encuentro aquí, una caja fuerte Dios gran... protegida por este pedazo de bicho Ver, por de momento, ah, si no paz. me equivoco Hemos visto tres tipos de enemigos Estos grandes, los sí, hemos normales visto uno que tenía Como una protuberancia en el hombro Bueno ¿Llegaste a ver alguno más? ¿Te suena? No, no he visto ninguno más Aquí tenemos una caja fuerte cerrada En algún sitio de la casa Está la combinación Que no la he encontrado quizá, en la base, quizá alguno de los objetivos Esté ahí dentro o algo de eso, supongo Pues probablemente Probablemente. Bueno, no sé el tiempo que llevamos, si queréis que siga enseñando son Sony 29, como, como veas. No ah, sé. Bueno. Si quieres, no sé, poner el otro modo por si vemos, o bueno, que el modo Horda está claro lo que es. Ver, el modo Horda el modo es estos escenarios enemigos unos tras otros. Voy a enseñar, a ver, aquí no puedo entrar... O sea, que la, que la neblina que se ve es, es lo de lo que transforma. La neblina, ¿sí? pues supongo que sí, porque hay que hay una niebla. De hecho, las nubes tienen un aspecto bastante feo. Déjame en paz. Aquí, por ejemplo, para entrar a este sitio, que es el taller, necesito una batería que no tengo. Una pila. Es uno de, de los objetivos de esta, de esta fase. Uh -huh. ¿Tengo pizza o no tengo pizza? No tengo pizza pues Vamos a ver si encuentro la batería que está en algún sitio de la casa Y me imagino que pasará como con la del coche Que tampoco está en el mismo sitio que siempre Porque antes sí que la encontró enseguida Y ahora no la veo. Hombre, eso está bien, porque si no te lo aprendería Y la las partidas serían muy rápidas Así tiene algo de rejugabilidad no sé, cuando juegues con amigos Cartuchos para una escopeta que no tengo Una tostada que me la voy a zampar un cargador, la mochila, da un rifle un sitio, automático, tenedores. ¿Dónde? Bueno, mira, lo que tengo aquí es una pistola de clavos, a ah, no, un taladro. Con este seguro Pero que es... puedo hacer algún arma interesante. Pues yo espero que cambien sí, eso, ¿eh? Lo de los objetos pequeños. <risa> mira, aquí, aquí al pulsar me dice qué podría insertar a este taladro, una especie de ala o. Vamos a ver, o esto de aquí. Te da sugerencias, porque ah, este tú realmente de... le puedes poner. Me, ah, mira. Me da sugerencias, efectivamente me da sugerencias. A ver si consigo. Vale. Y ahora una pala rota. Si consigo una pala y la rompo, pues tendré uh -huh. aquí un arma. Pues no sé. <risa> Cur curiosa. Bueno. A ver. ¿Qué más hay en estos armarios? Mira, un bote de cebolletas. También sirve de alimento. Luego todos estos productos, los pues que hay jabones o barnices sirve para fabricar bombas en el taller. Son químicos que necesitas. Vamos a ver, mira una pistola, una pistola, una pistola, oh. una pistola. Así vemos cómo va. A ver, ah. si, si tienes cargador. Sí, pero claro. Para eso, si para eso hay que tener balas. No lleva ver, nada, ¿no? Es nada. Eso. No, llevo, no tengo cargador, tengo un cargador de un fusil, no tengo cargador de pistola todavía. Pues a ver si lo encuentro. Joder, a ver, mochila, voy a guardar la pistolita por aquí. No tengo, no tengo, a ver si encuentro. A ver si encuentro. Bueno, pero ya habéis visto que, que te, te sale el dibujo de cargar y amartillar. Sí, Ahora... sí, bueno, me imagino que mecánicas tendrá <ríe> las habituales. Vamos a ver dónde pueda. Vamos a ver dónde encuentro yo cositas. Para abrir las puertas Para abrir las puertas Tienes que dar al botón de agarre Supongo, pero si le das con, sí, la, mano, sí, si, si le das con la mano Sin el agarre Eso. te ¿Funciona también? Sí, ah, wow. ahora no lo estoy dando al agarre ¿eh? Tiene En tiene ese sentido no tan mal Sí, sí, tiene sus físicas No son unas físicas perfectas quizá Pero tiene físicas, tiene colisiones En eh, estos tiempos casi deberían ser un requisito mínimo y no los tienen. No me voy a quejar. A ver, mira, voy. aquí a lo mejor encuentro algo interesante. Cómoda. <ríe> oh, la... A ver. A ver, a ver. Es este carmario. Ah, ¿Un mechero? es un mechero? es un mechero? A ver. Por un trozo de madera no quiero un mechero. No quiero un lechero. Quiero balas. Es que las ahí flotando. Quiero la batería. ¿eh? Flotando ahí en miniatura. Sí, es que esto no me gusta. O sea, no me gusta nada. Nada, no me gusta. <risa> no me gusta nada. Vamos. Ahí estamos de acuerdo en que no nos lo gusta. Bueno, aquí te pongo en Pope 3 horas y encuentro cartuchos. Joder, menos que munición de, de para cobella. la pistola de sí. A ver. Por pues Remington nada, para taza. En rifle y otra, otro martillo de estos molones. Mira, clavos para la pistola de clavos, que tampoco tengo pistola de clavos esta vez. Pero luego rejugable es, cada partida es distinta, aparecen los objetos en, distintas, en distintos lugares. Así que en ese sentido tampoco. También pues son, es un punto a, son a su 30, favor. Son 34, Gabi que ya como quiera, si quieres. Venga, pues. Venga, cerramos. Voy a ir al lobby. voy empezando a calorarme dentro aquí de mi <risa> Y voy a explorar un poquito el lobby para que lo veáis. Lleno de pintadas, taquillas ¿eh? y nada más. ¿eh? Lo voy dejando por aquí. Este juego estará disponible este jueves en Steam, en acceso anticipado. Y si queréis nos podemos divertir viendo distintos personajes. Hombre, ahora ¿Eh? para Halloween, pues, pues eso. Para ¿Eh? jugar con amigos y tal, pues puede ah, estar bien. Para Halloween, mira. <risa> joder. Uno, uno, uno, uno más normal. Random, bueno. mola. A ver, hombre. ¿eh? Bueno, lo dejamos vale, aquí, joder. si quieres, Ramón. Sí, sí, vente fuera. El visor. Vente para acá. ¡Guau! Wow. Qué calor. Mira, lo que estoy poniendo ahora es el tráiler de, del modo historia. Para que veáis que incluso han sacado un tráiler del modo historia que no es solo el modo horda. aquí Pues, ¿por ¿so es... mí? Sí, o sea, no, solo, más... solo queda ya que si quieres decir algunas conclusiones o lo que te ha parecido. Así rápido. Pues, conclusiones. Yo jugué a dos demos que han sacado de este juego En las dos primeras ocasiones que lo probé Me pareció que estaba muy verde Ahora ya lo veo más maduro Así que tendrán que añadir pues, nuevos escenarios Más misiones, más modos de juego Pero ahora mismo el juego ya es muy disfrutable En cooperativo, por supuesto con amigos Tiene que ser mucho más divertido Pero en solitario Yo es un juego al que sí que le puedo echar ya bastantes horas pues Con las dos misiones que tiene Y con el modo, y con el modo Horda No sabemos a qué precio saldrá pero sin tener en cuenta ese dato Ahora mismo yo diría que sí que es un juego recomendable No es un triple A No va a tener los mejores los mejores gráficos Ni las mejores colisiones y físicas de la VR, Pero por lo menos un bien alto, un notable En cuanto a ese tipo de mecánicas VR, Yo sí que le, sí que le pondría ¿eh? Creo que esta vez Arcadia ha hecho un, un buen trabajo Le quedan cosas por hacer Pero yo de momento lo recomiendo si os pues gusta sí, el de sí, claro. A mí, o sea, yo, yo no lo había jugado, pero oye, ya tengo interés de, de probarlo en cooperativa, a ver qué tal. O sea, que, que me ha gustado. Y, que... y aparte de lo que estáis viendo, pues tiene un tutorial, una galería de, de tiro donde podéis probar todas las armas. Así que saldrá, saldrá el jueves en acceso anticipado, pero ya con, con contenido como para echarle unas cuantas horas. Ajá. Uh -huh. Pues genial, pues hasta aquí Ha llegado el programa de, de hoy El jueves ya veremos si hacemos express Si jugamos a Half-Life 1 en ¿no? VR Que es buena que sale el, el 19 O el 20, ¿no Gaby? Ya, ya me estoy liando con las fechas Pues es que en algunos sitios pone el 19 Y en la ficha del Steam pone el 20 Así que realmente no sé si el mod de... Me fearía más de la ficha Sale de mañana team. o sale el 20 Así que Pues sea como sea, seguramente <ríe> lo jugamos en directo mucho. Y si no, pues ya, ya os contaremos eh, no sabemos el precio, que pregunta, ¿a qué precio saldrá? No lo sabemos todavía, supongo que lo anunciarán el, el jueves o esta semana mismo, antes de que llegue. Y bueno, yo no creo que sea un precio muy elevado porque es un acceso anticipado. y Ellos mismos dicen que, que de momento será más barato y luego lo subirán en la versión completa cuando salga completo. Vale, pues voy a ver si consigo, como siempre, cerrar. <ríe> qué último programa. Lo Sí. operativo de 2 a 4 jugadores estoy repasando el mail que nos enviaron el precio todavía no, no lo pone pues el precio lo sabremos este jueves ¿eh? uh -huh. si lo sabemos antes os lo comunicaremos y o buscas la música o me pongo ya a bailar pa, pa, pa. estoy buscando la música ¿sí? <risa> si consigo a ver si ponerlo <risa> porque recuerda no. que el último programa te despediste a la francesa o el penúltimo así pero porque, porque se le fue a eso Sí, porque, porque te cagaste el micrófono y la cámara de un golpetazo. Vale, creo Para, que... ¡Hola! musiquita! Bueno, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, pues ahora sí que sí. Eh, muchas gracias. Como decíamos, la review de Pico estará pronto. El jueves más. Y, y, el, y el domingo la hora virtual. Así que gracias, gracias Gaby. Hasta luego. ¡Hasta otra!